Mario, el día de hoy nos encontramos en una parte muy concurrida por todos los de Guadalajara, Mario, sí, todos los Sí, sí, sí, es algo nuevo también, no Ajá, es exacto. algo muy concurrido, pero es algo nuevo, estamos aquí en el tren ligero de aquí de Guadalajara, Ajá, de la línea 3 que es el más nuevo, sí, y es. también traemos aquí a nuestro, a nuestro invitado, Hugo Él es el que nos nuestro, mueve en Guadalajara, que Mario. Es nuestro guía, pero nunca ha subido al tren Ajá, ligero, es primera, primera vez. vez Igual que nosotros, a ver si no nos perdemos los tres El tren ligero se encuentra solamente en, la ciudad, en las ciudades grandes, no hay en ninguna en ciudad en Puerto Vallarta no hay no. Solamente en ciudades muy grandes Y esta es la línea 3 Mira, ah, ¿se, se llama Revolución fíjate esta línea 3 abarca desde la entrada de Zapopan que es en los cercos y hasta la central camionera que es en Claquepaque Ajá, exacto, en Guadalajara. Mario. De hecho, como les comentaba Mario, esto no es muy común solamente se puede ver en ciudades en Ciudad de México se le conoce como el metro, pero aquí en Guadalajara se conoce como tren, tren ligero. Y aquí es en la entrada Paul, esta estación Ajá, estación, esta estación revolución, revolución se llama. tiene 16 estaciones dijera Mario, es la primera vez de nosotros casi no sabemos movernos en tren yo o en nunca, metro. Yo nunca pero... me he subido a un tren ligero. Es que fíjense que este tren se nos hace muy impresionante porque aparte de que es nuevo, es muy parecido al de Estados Unidos que está por afuera, no va subterráneamente. Hay partes que va subterráneamente, pero ahorita es lo nuevo, es que va por arriba de la sí, ciudad Sí, la verdad sí. Esta estación se abrió en el 2020. Ah, es reciente, okay. no tiene. Sí, muy, ¿tienes? muy reciente. Vamos Mira, a ver cuánto es ahí el, va el metro, metro, Mario. A ver Ese cómo podemos metro. acceder. Bueno, tren ligero, no metro van ligero, si sí, ese es tren ligero. Miren, acaba de llegar Mario. Oh. Vamos a llegar hasta Zapopan porque aquí ahí finaliza la línea 3. Sí, pues. Es la de man... hecho, Mario, les quería decir que el costo del de tren ligero es aproximadamente de 10 pesos mexicanos Que es medio oh. dólar Pero si compras una tarjeta, te salen 5 pesos, Mario ah, Un cuarto o sea, de dólar de precio. Ajá, Mira, malestar. esos pisos, Paul, también ahí arriba Arriba yo pienso, dice cambio de andén, no sé Ajá. qué es. Ah, cambio de andén para ir hacia el otro lado, Mario lado contrario, porque tiene dos vías, Ajá. ¿verdad? Sí, exacto Uno de ida y uno de vuelta ¿Tiene sí, algún permiso para... Ah. Mario, les quería comentar algo, hey. si notan un cambio en la calidad es porque no nos permitieron grabar con cámara, porque no se ha permitido. Sí, solamente con celular. tenemos ahí un medio problemilla, pero no importa, ya está solucionado. Exacto, aquí hay que pagar, si quieres ahorrar dinero, los 9.50, porque no da cambio, no Mario. Cambio, Por sabes. ejemplo, aquí vamos a echar 9 y esas son las de 50 centavos, miren, Exacto. yo aquí sí tengo 50 centavos. Exacto. exacto. Sí, tienes que ser muy exacto, si no, no te regresa el cambio. Y si pones uno de 20, no te lo regresa. Pues tal vez quebrado, <risa> exacto. Y como pueden ver, ahí Me... está, aquí ya la entrada. Por 3. ejemplo, ahorita ese tren ya se nos va a ir. Adiós. Sí, vamos a tener vamos a esperar. que esperar, Mario. Sí, pues pero es muy seguido. Hay que echar. Debes de aplicarle aquí univiaje. Monto, depósito el monto exacto. 9,50. No es ahí está. Ahora sí. Ahí va. Un peso. Va tomando. Dos pesos. Tres pesos. Seis pesos. 9 pesos, ah, no, 7, 2, 8, 9 y voy a ver si te de 50 Ah, oh, sí, sí, aceptó, Y si te va a dar un ticket que te va a con el QR. Vas y aquí a pasar indica, ahí. mira Mario, esta máquina no da cambio. Bien, ahora sí ya vamos para adentro. Ya Mario aquí ya compró su boleto. El acceso es así. Es código QR. Ya, boleto Cuídate. correcto. Ah, ok, sí. ya pasa. Ya, okay. ok, es bueno. Voy yo. Es que soy nuevo yo en eso, por No sé. Sí, sí. Boleto correcto. Cuídate. Listo. ¿Qué pasa? Wow, Paul, la verdad se me hace muy chido, eh. Qué chido, Mario. Bueno, a mí no, sí me gusta. Las vías, de, las vías del tren, vente. Como puedes ver, Paul, mira, esas son las vías del tren. Ajá, exacto. Cuidado, no te vayas a caer, Mario, porque es peligroso que caigas aquí. Sí, eh. Incluso aquí te indica una línea amarilla Ajá. para, para las personas que cruzar. ¿Ah? También esta línea amarilla ayuda mucho a las personas, Mario, que no pueden ver. Por ejemplo, todos esos rieles te indican. No ah, solamente las para, para los ciegos, ah, ¿cierto? Exacto. Ah, exacto, esos puntitos te indican que ahí te detengan ah, Y esto puede indicarte que... Es el de... camino, Mario, haz de cuenta Vas por allá y allá es una entrada, es una parada Es donde ah, se abren las puertas okay, del tren okay, okay. Esto no se logra ver este, en, en varios lugares turísticos Solamente se ven ciudades grandes como esta Mira, aquí está la línea 3, los puntos que te indican Sale desde Arcos de Zapopan hasta la hasta central de autobuses Ajá. Esta línea abarca 21.5 kilómetros wow. La Madre. ventaja Mario De los trenes que no pasan el tráfico para una velocidad moderada No van tan van rápido Van a 38 kilómetros 38 Exactamente, hora. no van sobre el tráfico Sino que van sin parar Es la, es la ventaja de esto Sí, llegas más rápido y, y si sí, es un buen medio de transporte Porque si llevas prisa te llegas a tiempo Y aparte es económico Mario okay. Es una ventaja muy grande todo esto Mira ahí te avisan cuánto tiempo llega el el tren creo yo dice uno creo yo <risa> es, que verdad, es que la verdad somos nuevos sí, es, es nuevo es experimento es nuevo nueva. para que también ustedes conozcan junto con nosotros Mario mira Mario ahí viene el tren ven poquito nosotros aquí nosotros tienen el tren ligero en su ciudad a la línea amarilla y mira eh Ahorita va a llegar el tren, yo ya lo estoy viendo de lejos, de una pequeña curva. Y ve cómo se empieza a montar la gente porque ya casi llega. Exacto. Esto a hora de trabajo, a la hora pico, les decimos aquí en México, es muy atascado, muy lleno, no puedes ni caminar. Sí, tienes este, que este. agarrar unos horarios este, que no haya tanta gente. Ajá. Pero pues vamos a ver cómo nos van, es vamos. nuestro primer viaje de, de tren ligero. Oh, llegó otro de atrás. Llegan, ah, llegan ah, al mismo tiempo, ¿ah? Ajá ya nos adentramos hasta la, ahí está la que línea y saludo estamos todos ajá. pero vamos en camino a Zapopan sí. Tanto. No más o sea, no es que aquí no, te nada. debes agarrar ah, no, Fíjate Paul, si sí va, sí, va, va rápido, rápido ¿eh? Se siente rápido, pues ah, es que ah, sin pararlo Aquí si sí va la velocidad real que indica que vayas en carro sí, No se siente nada tampoco que ya mi Fíjate no, está chido, no va a ¿eh? no hay mucha gente Muchísima gente Mario, y muchísima seguridad Es que fíjate Mario, yo pienso que hay muchísima, muchísima seguridad Porque es un tren muy nuevo porque sí. fíjate que en Ciudad de México casi revisan, pero no es igual, porque ya tiene bastante... Pero salida. yo siento que también lo hacen por seguridad la, para las personas. Si no hay algún exacto. problema con, con alguien. Y, pues, está sí. bien, yo lo hago bien. De todos modos, ya ahorita ya nos dirigimos a copa y ya exacto. vamos aquí en camino. Exacto. Y, y yo, está chido. Yo, yo Nosotros queríamos que vieran cómo es un, un tren ligero aquí en Guadalajara. Exacto. Porque sabemos que no es muy común que lo haya en una pequeña ciudad. O en un pueblo, como nuestro querido Mallarte sí, Y luego verdad. más que nada esto lo hacen porque como aquí en la ciudad hay trayectos largos no. pues Es más fácil recorrerlo en tren Mira, si mira, mira, llegamos a otra terminal ah. O estación se les dice estaciones aquí en México o sea, Pues vámonos Mario, vamos a Zapopan a ver qué nos encontramos por allá Ajá. subterránea del tren ligero. Sí, fíjate, este tren ligero nuevo está a 30 metros subterráneos de arriba, 30 de la tierra de donde vivimos. Aquí, aquí sí son cuevas muy, muy adentro, muy abajo. Yo siento que si eres claustrofóbico no aguanta estar aquí. Sí, esta, esta línea 3 pasa por exactamente por debajo del centro de Guadalajara. Oye, Mario. La, sí, te va indicando dónde vas a llegar. Ajá, exacto. Bien, ahora sí ya llegamos al final Mario De aquí del tren ligero sí. Pero ahorita nos dicen que sí podemos volver a, a transbordar ah, A agarrar de vuelta sin ¿Ah? pagar Estamos aquí Uh -huh. Esta última recorrimos toda esta línea rosa, pero sí. vamos a, reg a regresar a la de Zapopar uh -huh. para bajarnos el Zapopar. Exacto, sí. vamos, vamos. Y ahorita nos vamos a dirigir hacia abajo, como pueden ver, hay escaleras eléctricas. Qué es lo chido, bien. exacto. Fíjate, Paul, el camino que recorrimos en carro fácil lo hacemos en dos horas. Ah, no, exacto. Y en el tren ligero, en la 21, la 21 tren, minutos hace como 21 madre. minutos. Qué raro, es lo chido. Y miren, la sí, si llevas prisa, mayor también te ayudan esas escaleras eléctricas, exacto, porque están muy aceleradas. Ajá. Oh, ah, y ahora sí, ya cambiamos, Mario, de calidad. Ahora sí, ya llegamos a la estación de Zapopan Centro, Ah, se llama él? esta estación. Que viene siendo como la penúltima. Ah, exacto. No les pudimos grabar mucho porque los de seguridad se pusieron Ajá. menos exigentes. Ahí alcanzamos a grabar pedazos con otra calidad, Mario, que es la del celular. Sí. Pero alcanzamos a grabarles un sí, poco nos, para que ustedes sepan. Nos, nos decían los de seguridad que ocupábamos un permiso y que no sé qué tan, que teníamos que ir a tramitar. Ah, exacto. Pero ahí hora. les alcanzamos a grabar para ustedes. Sí, para que ahí, ahí alcanzamos a grabar escondidas. Sí. Ahí alcanzamos a grabar algo poquito para ustedes, más Ajá. o menos, para que vean cómo es el tren ligero aquí en. En Guadalajara. Guadalajara. Y pues mira, Mario, aquí está el terminal o central. Tiene mucha vendimia, ¿eh? Lo que sí, es para que la gente. Es la de Zapopan, Mario. Y miren. Me gusta todo. Está aquí. Está chido. chido. Sí. Es que fíjense que Zapopan es un punto turístico de aquí de Guadalajara también, Mario. Sí, mira, ahorita ya aquí ya estamos a, a punto de entrar a lo que es el arco de Zapopan. Ajá, exacto. Es muy representativo en cuanto ven. Ves ahí, ah, ya está Hugo, ¿qué te pareció tu primera vez aquí como en el tren ligero en la línea 3? ¿Qué pareció? Es muy cómodo, rápido. Sí, ¿Es, es, es, es cierto. Oh, y es... limpia todavía aún. Ajá. Sí, aún está limpia porque es nueva. Vamos Exacto. a ver si en unos añitos la mantienen igual. Exacto. Me pareció, la verdad, está bien a gusto porque también tiene aire acondicionado. Ah, sí, vamos bien frescos, Mario. Y miren, ahí va el tren. Ese es el tren ligero, Mario. Adiós. Va Adiós, muchas gracias. Pero ahorita nos dirigimos a Zapopan para que conozcan un poquito más de aquí. Este árbol. Está bien bonito, Paul, me encanta. ¿Sabes cómo se llama? Algo. Este Arco. Arco Arco de Zapopan. De Zapopan. Mira, Paul, aquí cuando era en octubre, la peregrinación de la Virgen de Zapopan, Ajá. por aquí pasábamos, yo me acuerdo que por aquí entrábamos. Incluso una prima se perdió y tuvimos que verla en esa gasolinería. Pero, muy buenas salidas salida. eh, Me acuerdo que sí, está muy diferente, ya eh, está muy cambiado todo. Sí. Ya no está como antes. Es por parecida. aquí entraba incluso la peregrinación, pero como ya la cambiaron por completo... Son calles nuevas, ya está. Yo la última vez que vine no estaba así. Es un cambio total. Total, ¿eh? Mario. Y lo que estoy viendo que está muy bonito, muy turístico. Ya lo hicieron como andador, ¿no? Para andar caminando, porque antes esto era para carros. Ya Ahí... lo hicieron como, como el centro histórico de Guadalajara. Como malecón, no, como andador, malecón. como lo conocen en su país. Wow, como eso, eso es tradición de Tayarit. Es eh, bien raro, Mario, de los huicholes, ¿no? De los huicholes, de los ¿no? huicholes de... está bonito. Es una decoración muy bonita. Llegamos a lo más representativo Ajá, exactamente. De, aquí, de Zapopan. Su bonita iglesia y catedral. que Mario? Aquí se encuentra la Virgen de Zapopan. Su fiesta se lleva en el 12 de octubre. Ah, Incluso hay muchos creyentes de esta Virgen. Sí, vienen bastante, viene Mario. mucho peregrino, viene mucha gente Ajá. el 12 de octubre. Es, es algo muy representativo de todo Guadalajara, Mario. De hecho, por eso son las fiestas de octubre aquí en Guadalajara. Incluso lo pueden encontrar en YouTube como La Romería. Se llama Romería, la peregrinación esa que hacen desde el centro de Guadalajara hasta, hasta Aquí, aquí al centro de Zapopan Caminando, obviamente y pues, Pero Mario, también aquí no solamente puedes venir en esas fechas También puedes venir a comerte una nieve o algo sí, O a disfrutar de es la muy plaza bonito, Mario, es A tomarte muy, fotos y es todo Es muy bonito eso. Zapopan, puedes venir a, a turistear Como Ajá, se exacto. puede decir Y pues Pablo, yo pienso que aquí vamos a finalizar con Ay, este video Exacto Mario, esperemos les haya gustado este video Algo informativo para ustedes Por si vienen a Guadalajara Mario exacto. Esperemos, dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Ajá, Que ya, que ya queremos viajar, llegar a Mil, mil, mil mario mil, mil. y también mario vayan a seguirnos a instagram Exacto. ahí está apareciendo instagram nos vemos en el siguiente video hasta y la próxima pa.